Buenos días amigos, hoy vamos a hablar de historiografía, eh, definimos la historiografía como la historia de la historia, la historia de los historiadores y sus obras, eh, la historia y el análisis en definitiva de la escritura de la historia, no tanto eh, la historia como hechos sucedidos en el, en el pasado. Esto es una especialidad, la historiografía, por llamarla de alguna manera, que ha sido eh, a lo largo de, nuestra, eh, de la historia de nuestra disciplina muy, muy eh, despreciada, yo diría, en el mejor de los casos, menos valorada por el viejo eh, positivismo que creía, aún algunos creen hoy en día, en la imparcialidad, sagrada del, del historiador cuando sabemos que el historiador influye influye a veces decisivamente por lo cual analizar al propio historiador eh, en su contexto tanto individual como colectivamente es fundamental para, para hacer historia y para entender la historia eh, que se hace. Me preguntaba eh, respecto la, al episodio anterior de esta serie eh, la diferencia, que insistiera más en la diferencia entre metodología e historiografía. Metodología es el conjunto de, de herramientas eh, que utiliza el historiador para su trabajo empírico y la historiografía, como estamos explicando hoy, pues es otra cosa, ¿no? es el análisis de la escritura, de la historia, de la historia escrita, del trabajo de los, de los, historia, de los historiadores. Eh, hay tres formas de hacer historiografía. Se puede hacer una historiografía individualista, una historiografía de tendencias, una historiografía de paradigmas. ¿no? Por historiografía individualista entendemos lo que lo que lo que se sobreentiende al hablar de historiografía, análisis del historiador eh, y sus obras referidas, pues, a, a una época histórica concreta, a un lugar concreto, pues, a historiografía local, regional, eh, nacional, universal, etcétera, o bien a un tema concreto, como puede haber, pues su historiografía eh, sobre eh, la historia de las mujeres o la historia económica o la historia de las, de las mentalidades. Eh, es insuficiente eh, hacer una, una historiografía de, de, de, de individuos, del historiador entendido eh, como un ente académico, individual, que hace historia, pero es necesario. Eh, si necesitamos estos balances, que muchas veces... Son solamente balance historiográfico y cualquiera que investiga un tema, una época histórica o, o un ámbito de historiográfico determinado, pues necesita hacer ese balance bibliográfico que si incluye interpretación, etcétera, pues sería un balance eh, historiográfico, ¿no? más, iría más allá de la bibliografía. Pero decía que es necesario, pero insuficiente, hacer una historiografía individualista o eh, limitada pues, en un ámbito pues, pues, temporal o temático o, o, o geográfico. Eh, la segunda, el segundo tipo de historiografía a lo que nos queremos referir la historiografía de de, de corrientes, ¿no? Esto surge en el siglo pasado con, el, con la eh, digamos, irrupción de la Escuela de Anales y, y, de, y de la historiografía marxista eh, eh, en, su, en su tarea de renovar la vieja historia positivista exitosa, por lo menos hasta, hasta el año, digamos, por decir una fecha, 1989. Entonces de ahí salió esa idea de, de no solo analizar al historiador y su obra, sino analizar pues eso, los movimientos, las escuelas, las tendencias, las corrientes historiográficas. Existe incluso en nuestras eh, universidades una asignatura que se dice, que se llama pues, tendencias historiográficas actuales, que a veces lo que habla. Fue, principalmente es de la tendencia historiográfica del siglo XX, pero no es poca cosa, porque eso permite superar esa idea de que la, la tarea de escribir la historia es una tarea exclusivamente eh, individual. Por lo tanto, la historiografía de corrientes mm, es un, um, un avance en el reconocimiento de, del oficio historiador como un oficio colectivo, no exclusivamente eh, individual. Y llegamos ya al tercer tipo que consideramos el más avanzado de, de historiografía, es decir, que es hacer una historiografía comunitaria ¿no? del conjunto de los historiadores, lo que llamamos la historiografía de paradigmas que se utiliza de una manera masiva internacionalmente hablando por vez primera, creo yo, en el siglo XX, ya en las postrimerías del siglo XX, cuando en 1993 nace eh, la red eh, eh, de Historia de debate que tengo el gusto de, de, de, de dirigir desde el momento de su de, de su nacimiento, pues eso, hace 27 27 años eh, nos, nos nos basamos en, en un historiador de la ciencia, Thomas S. Kuhn, Thomas S. Kuhn, cuya obra principal es la estructura de las revoluciones científicas, un químico que, que deviene en, en, en historiador y, y, y que hace... Historia de las propias disciplinas científicas o, o académicas y aporta todo un conjunto también de útiles, de herramientas para cómo estudiar la historia de nuestra disciplina y en primer lugar de nuestras disciplinas eh, cultivadas en la universidad, en los centros de investigación y en primer lugar la historia de, de, de, la, historia, de la historia misma, sí, para hacer historiografía. Él utiliza el término paradigma, que en el diccionario significa, pues, modelo, ejemplo, pero que la amplía a un sujeto, a un objeto colectivo, perdón. Eh, dice que, que el paradigma eh, sería ahora, en esta segunda acepción eh, de la historia de la ciencia, sería el conjunto de creencias que comparten una comunidad de especialistas en aspectos de tipo metodológico, eh, historiográfico o, o, o teórico. ¿no? de manera que si queremos hacer historiografía de paradigmas, de paradigmas tendríamos que estudiar pues los consensos y también los disensos que se van sucediendo que existen en un momento determinado o una especialidad determinada o un lugar determinado en la comunidad de, de, de especialistas nosotros hemos hecho eso en un trabajo que se titula el paradigma común de los historiadores del siglo XX que podréis encontrar en mi página web personal y bueno es un camino más complejo pero más importante porque nos dice realmente eh, estudiando eh, los paradigmas cómo se combinan las diferentes corrientes eh, aquellas o, o la alianza de corrientes que en un momento dado pueden suponer eh, digamos el sector mayoritario de la comunidad académica en este caso de, de historiadores, es muy importante, es lo, lo, lo más complejo pero lo más importante que se puede hacer a la hora de hacer historiografía eh, eh, Hace poco, estos días, hemos difundido un meme que, que, que dice, la, la historia de la historia también es historia. Es decir, también es historia la historiografía y es una parte muy importante de la historia, si aceptamos eh, la realidad eh, y científica y objetiva. Y es que la historia la hacen los historiadores como venimos defendiendo desde el episodio 1 de esta serie de, de audios y de vídeos cortos sobre qué es eh, la historia en fin, para saber más del tema del episodio de hoy el número 3 de nuestra serie aconsejo mi conferencia que, que podéis consultar en, en Youtube eh, dada en, en Diamantina Minas Gerais en Brasil con el título de formas de hacer e historiografía y también aconsejo pues eh, de lo que de, algo de lo que volveremos a hablar mm, más ocasiones que es eh, la lectura del manifiesto historiográfico y de historia de debate dado a conocer el 11 de septiembre del año 2001 y donde se avanza una propuesta de nuevo paradigma eh, historiográfico que yo pues estoy desarrollando eh, en este en este curso para para divulgarlo ¿no? porque entendemos que este sistema multimedia y, y con vídeos breves o con podcasts breves que os ocupan poco poco tiempo pues es la manera pues de dar a conocer eh, en definitiva, algo que no solo interesa a, a los historiadores, sino a todos los que se interesan por la historia. Es decir, ¿cómo hacemos la historia los historiadores? Nada más, muchas gracias y hasta la semana que viene.